Constitución Política de la República de Nicaragua. Título III. La nacionalidad nicaragüense. Capítulo único. Artículo 22. En los casos de doble nacionalidad, se procede conforme los tratados y el principio de reciprocidad.